Eh, estaba así. Ah, es de suerte, vean Ahí están todos colocando su nivel Miren, yo simplemente voy a Cerrar los ojos, cuento 1, 2, 3. Seleccioné, seleccioné a dos, debe de ser una persona Porque ahí no puedo seleccionar a las dos Una Dos Y Tres Seleccioné, ah, ahora sí, ahí está Fabricio Aguirre Ven Funciona así, se a alguien al azar. Ahí es de la suerte. Porque me dan. Chicos, no, no, no me den Insanes o Extreme Demons. Ya les dije, si quieren que juegue algo, sí que no, no, no, no quiero mil likes. O super chat, super tocho así, super grande, para que por lo menos valga la pena el miedo que me va a meter y pueda comprarme pan del susto.